Si puedes comprar unos zapatos italianos en una tienda de Tokio a las 11 de la noche, ¿tiene sentido que tengas que estar esperando en tu casa de 10 a 1 para recibirlos? Yupik llega al mundo del e-commerce para cambiar las reglas y ofrecerte más libertad. Libertad de horarios en las entregas, libertad para elegir dónde recoger tus compras... Vamos a liberarte de la obligación de estar en casa para recibir tus envíos o de tener que enviarlos al trabajo. Rompemos con la logística establecida para facilitar las compras online. Jupik es un sistema de envíos más cómodo y más barato que se adapta a las reglas de Internet. Es muy sencillo. Seleccionas la opción de recibir tu envío con Jupik en el momento de realizar tu compra y eliges el punto Yupik donde lo quieres recibir. Hay más de 1.500 en toda España. Cuando tu envío llegue al punto Jupik te avisamos por SMS o email Y a partir de ahí, tú decides cuándo vas a recogerlo. Todos los puntos Jupik te ofrecen una gran flexibilidad. Están abiertos en horario comercial, fines de semana y festivos. Y ya que vas, puedes aprovechar para comprar el periódico o tomarte un café. Yupik es el mejor final posible para tus compras por Internet. ¿Vas a seguir esperando en casa? ¿De verdad quieres que tus compañeros de trabajo sepan lo que compras? Disfruta del sistema de envíos que va a revolucionar el e-commerce. Y en tu próxima compra por Internet, Yupik. Y si tienes una tienda online... Únete a esta revolución y ofrece a tus clientes la libertad de YouPick. Es algo muy sencillo. You buy, you go, YouPick.